Eso es lo que el público quería. Claro. Que evolucione y, y se ve algo diferente. Así es la vuelta. ¿Con qué seguimos, Camilito? La triste realidad que vive Yadira Morel, abandonada por su única hija, en este caso. El comunicador Jaime Tomás ha informado que Yadira Morel, quien no puede valerse por sí misma debido a su enfermedad, se encuentra en una situación precaria, ya que su única hija canceló todos sus ahorros y vendió su apartamento antes de mudarse a los Estados Unidos. Es una información que desde ayer estuvo circulando en las redes sociales. Supuestamente vieron a Yadira Morel en la calle. Esa fue la primera información, sin embargo fue desmentido. Jaime Tomás dio esa información a través de de la emisora Sol FM en Santo Domingo. Y más adelante pues se ha venido aclarando toda esta situación. Vamos a ver primero, eh, si tenemos por ahí, a Jaime Tomás, quien dio toda la información eh, esta mañana sobre el caso de Yadira Morel. Esta, esta fue la declaración de la directora de CDN, Canal 37, quien llamó a Sol para pues, aclarar un poco sobre este caso de Yadira Morel. Mira, Jaime Tomás, la familia de Yadira Morel debe llamar la atención porque usted no puede estar hablando cosas que no son. A mí siempre me ha molestado eso, que hay gente que se pasa la vida inventándose cosas de otros. ¿Cómo usted viene a decir, yo me, yo me encontré eso raro, porque Yadira Morel ha sido una de las primeras aquí, abogadas de migración que iba a la televisión hace, hace cuando la gente ni, ni le importaba eso, que ahora sí. que más dan importancia a las cosas migratorias, y tiene su dinero. Porque una señora que trabajó para lo de ella y tiene sus ahorros, tiene que vivir de eso. Ya a esta edad, últimamente se ha hecho mucho, se ha hecho viral, que eso también le genera un dinero muy bueno. Entonces, Jaime Tomás, ¿de qué manera se expresa así? Yo creo que la familia, tanto la hija como los amigos, como esta que preocupó y llamó, deben llamarlo a la atención, a, a Jaime Tomás, de que se corrija esta parte, de que usted como ¿cómo usted esa mujer va a estar ahí pobre? La mujer que tiene mil años en los medios de comunicación y, y, y dándole visa a gente como abogada. Pero pues según la versión que se dijo, fue porque la hija le había quitado todo a, a Yadira y se fue para Estados Unidos. Cosa que ella, la llamada de CDN, eh, de la directora de CDN, aclaró y dijo que no, que eso lo administra ella, pero que ella sigue viviendo bien. Y, y que no, es lo lógico. Tiene no puede, el examen, no ¿quién puede, no tiene quitarle, que administrar eso? No puede quitarle todo. Eh, eso es muy, muy delicado. No, ella seguro. Todas las cuentas de ella la pasó a su nombre, claro, porque ¿quién que claro. está asumiendo la responsabilidad de ella? Claro, su hija claro. tiene examen. ¿Qué es el examen? Explíquelo usted. ¿Qué es? es una enfermedad donde se le van olvidando las cosas. Se le van olvidando las cosas. ¿Usted imagina que ella tenga eh, eh, 50 millones y que la, no se sepa la clave? sí Es muy... Ahí, no lo... Mira, ah. eso es muy delicado, porque yo tenía un tiempo, hasta descanso, que él tenía Alzheimer. Entonces, en esta en esos tiempos esas personas mayores tienen muchos hijos todos se olvidaron de él antes de tener Alzheimer. La única que doy que doy testimonio que echó parlante para adelante con ese señor fue mi mamá. Y cuando él cayó en Alzheimer, que a, él vivía en el barrio Santa Ana, que lo encontramos a veces en la rotonda, caminando, que se iba, lejísimo y de todo, mami tuvo que hacer todo su trámite de viaje a Santo Domingo para cuando le llegara su pensión, los hijos que nunca tuvieron con él no se lo quitaran y todo eso. Entonces, el que le está hablando de esa manera, difamando a la hija de cosas que él no sabe, porque es un tema bastante delicado, dejándola de hecho como que ella aprovechó de que su mamá esté en esta situación para ya irse y llevárselo todo, es bastante desagradable este tipo de opiniones, porque lo que leía está haciendo es una manera para que su proteger a su madre porque cuando las personas están así no piensan Puede ser de que ella diga, o diga, le debo a fulana, le pague 3 mil pesos, y que la otra vez se le olvidara, tengo que darle 3 mil pesos a fulana. Y hay gente con más malicia que se lo sigue cogiendo el dinero. Entonces eso es lo que su hija está evitando. También yo he visto que a través de redes sociales, como mencionaba Néstor, de que ella está muy ahora, eh, muy viral, es muchos comentarios de personas luego que se le da la luz de que ella tenía Alzheimer, de que eso está muy bien, que ella le pase que Dios existe el karma, que Dios se lo está pagando, porque eh, hubo un tiempo en que muchas personalidades y personas se han sacado a ella y por la forma de ella, de dar su boche y sus cosas, y que en ocasiones ella decía como que no creía en Dios ni nada de eso, la persona lo está castigando. Y yo opino que si tú eres una persona creyente, así como los muchachos, y la otra persona no lo es, si tú crees en Dios, sabe cómo son las cosas, no es bueno usted decir o desear el peor o el mal a nadie. Porque Dios es el único que tiene eh, potestad para juzgar. Y el tú desearle un mal, de que está bueno lo que le está pasando a esa señora, eso no quiere, eso no, con usted te diciendo dicho que usted tampoco cree en Dios, usted tampoco lo está predicando. Usted tiene que practicar lo que usted predica. Si usted predica de que usted es una persona de Dios, que Dios manda que tú ame al prójimo, usted tiene que practicarlo también. No tirar odio en las redes sociales. Eso me hizo lo polivero Feche de García de unos comentarios que estaban diciendo, en donde hasta Karen por dijo de que una vez... Ella había dado una cita migratoria con Yadira, donde Yadira le dijo que no podía conseguir como esa visa, estos trámites sacos de una mala manera, y ya por le dijo que sí, que con la ayuda de Dios lo iba a conseguir, y Yadira le había dicho que, que Dios, que, que Dios ya está hablando. Tú me entiendes, son personas que lastimosamente se piensan, tienen esa visión, esa manera de que Dios no existe, ya de ellos darán eh, fe y testimonio de esas cosas entonces ya la persona que están dirigiendo de una manera a ella como cruel de decirle que está bueno, que esto, que eso y más, que debe pasarle peor, ya es demasiado en redes sociales. vimos una negatividad muy grande en estos tiempos y usted tiene que ponerse en los zapatos del otro que a veces usted criticando al otro, uno no sabe quién persona en su familia puede pasar por lo mismo tarde o temprano. Entonces ella ella dijo en, en muchos momentos que Dios no existía. Tú sabes que eso uh -huh. yo no no no ataco a la gente así, porque es que cada cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su creencia. Hay personas que no creen en Dios, hay personas que creen en, en otra cosa. Yo a personas sí si le explico por qué yo creo en Dios. Y ya. Y ya, y esas personas te van a decir, porque ese tipo de personas tienen una teoría a ellos, que si tú te pones a explicarle, ellos bien, te vienen con su teoría y van a ir en una discusión. Cada quien tiene su teoría. Eh, pero yo lo que me llevo de alguien, de una persona sabia que me dijo, tú tienes que creer, en este mundo tú tienes que creer en algo, hasta en la piedra, pero tienes que creer en algo que, que tú sientas que te puede impulsar espiritualmente. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros los creyentes creemos ese algo en Dios, ¿me entiendes? Hay mucha gente que no cree en otra cosa, otra gente no cree en nada. Porque, eh, como, como mucha gente sabe, nosotros no vivimos en esos tiempos. Nosotros estamos viviendo ahora y nos llevamos de escritura. ¿me Yo ¿me no tengo cuenta? problema con que usted le eh, le crea un aguacate. Claro, Porque la salvación no, es individual, es que salvación que es individual. Que tiene que estar ay, con ese hombre arriba. Yo, ah, claro, de eso. Nosotros usted puede creerle a la aló, a, a, a ya, no le puede creer que Dios la acompañe. Que Dios la acompañe y si, la perdone. Si ella, por, por por vaina de la vida, por conspiración del mundo, que sé yo, está pagando algo, que Dios la proteja tenga y tenga de misericordia de ella. De ella. Claro. Y una mujer, ¿qué tiempo tiene ella fuera de la televisión? Ya afuera, o sea, que los videos que andan de ella y esos son videos, no, videos. No, que ella le imita, ella la invitan. La estaba invitando los últimos meses, ya antes de la enfermedad, a, a, a sesiones. Pero su programa de ella ya no. Okay. Eh, a, su, a su programa no la gente, y le invitaban, por ejemplo, aquí un miércoles así, tú sabes. Sí, pero entiendo entiendo que esa persona que eh, habló eso no debería, aunque sea verdad, no debería ni de hablarlo. No, que, eso son, que son cosas no personales y, y no, y no sabes Hay un problema serio con eso de las redes y la gente que sí. tiene datos importantes, uh -huh. personales sí, de, sí. De, de gente como... Yo eh. tengo muchos datos de vaina y yo no hablo todo lo que me, me, me llega no, a la mente que los, eso no eso no Hay una entienden? cuestión muy extraña porque son informaciones que pasan y llegan a manos de periodistas que de una forma u otra lo confirman entonces viene y surge entonces otra voz la familia viene, que tiene que actuar en Ahí. estos días eh, de hecho también en Santiago en, a, a, a, hoy no en estos días hoy sale una información de que le habían dado un tumbe a Luis Polonia y sin embargo Luis Polonia dijo le que mintió, eso fue él eso. noticia falsa en las redes y eso cuando un medio nacional de importancia lo coloca porque ya es una información que en cierto modo fue confirmada por ese periódico. Entonces ahora viene Luis, y puso Luis Polonia que eso fue mentira. Entonces hay una cuestión ahí muy extraña que está pasando con ese tipo de noticias. Hay que tener mucho cuidado. Y más en este caso con a Morir su salud, que no sí. es algo que hay que tomarlo a la ligera. Exacto.